Hola queridas familias libertarias, un gran saludo para todos ustedes. El día de hoy voy a tratar de contestar una pregunta y es ¿por qué en Libertarios nos centramos en la formación de cualidades para el emprendimiento? Algunos programas de emprendimiento para niños y jóvenes y también para los adultos se centran en los conceptos, otros tantos en las habilidades, pero muy pocos se centran en las cualidades para emprender, y mucho menos en las tres en conjunto. Cuando creamos el programa de emprendimiento de libertarios, entendimos que nuestro cerebro está compuesto por tres sistemas que interactúan constantemente en el aprendizaje. El sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo. Esto implica que un buen programa de emprendimiento debería ofrecer la comprensión de los conceptos pero también la obtención de las habilidades y sobre todo el desarrollo de las cualidades humanas asociadas al emprendimiento. Para nosotros en Libertarios, estas últimas son las más importantes porque las actitudes son las que potencian estas habilidades y la aplicación de estos conceptos. Por ejemplo, tú podrías tener un hijo muy inteligente, pero tu hijo es perizoso, indisciplinado, contestón, irreverente, si es irreverente y si es grosero pues nadie le va a comprar eh, Ni ahora cuando es niño, ni cuando sea adulto, ni cuando sea joven Tu hijo tiene la inteligencia pero no tiene las actitudes Por eso en libertarios solamente los chicos pueden llegar a nivel superior Que es el que tiene más puntaje si tienen las actitudes o, o las cualidades Ahora la pregunta sería ¿Cuáles serían las 10 cualidades para el emprendimiento y sus defectos? Que claramente impedirían que tu hijo fuera un emprendedor Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy Entonces empecemos Hay 10 cualidades para el emprendimiento y sus 10 defectos La primera es ¿Tu hijo es de iniciativa? No, poco, tal vez, sí, mucho La iniciativa es esa capacidad que tiene tu hijo para sacar sus proyectos adelante para poner la acción porque muchas personas pueden tener ideas pero el verdadero emprendedor es el que las ejecuta el que tiene la iniciativa y las desarrolla o tu hijo es más bien pasivo no tiene ningún tipo de idea no tiene ningún tipo de iniciativa la segunda cualidad es tu hijo es optimista tu hijo ve con buenos ojos la realidad o tu hijo es pesimista, no, no puedo, eso es muy difícil, eso no se puede hacer, es que yo no soy tan bueno. Tu hijo es, tercera cualidad, tu hijo es apasionado, le encanta algo y se obsesiona y se vuelve, eh, digamos, obsesivo con eso que le gusta. O tu hijo es más bien desinteresado, no le importa nada, eh, si le quitas los videojuegos bien, si no también. Cuarta cualidad. ¿Tu hijo es valiente, es arrojado, le gusta tomar riesgos? ¿O tu hijo es más bien cobarde, miedoso, no le gusta exponerse? Quinta cualidad. ¿Tu hijo es decidido frente a algo, toma decisiones rápidamente y las desarrolla? ¿O tu hijo es más bien indeciso, no sabe cuál sería la mejor opción para él, no sabe tomar esas decisiones? Siguiente cualidad. ¿Tu hijo es estratégico? Tu hijo analiza un problema y mira cuál es la mejor solución, la más eficiente. O tu hijo es más bien desordenado, no sabe cómo tomar decisiones de manera estructurada. Tu hijo es persistente, frente a un obstáculo sigue adelante. O tu hijo es más bien inestable, no logra tener una estabilidad frente a las cosas. Tu hijo es disciplinado, es decir, tu hijo puede postergar la gratificación y mantener el esfuerzo a pesar de las condiciones externas o es más bien indisciplinado, si hoy llueve no salgo a entrenar tu hijo es líder, es decir la gente le hace caso sabe inspirar, sabe cómo eh, eh, estructurar unas órdenes para, y la gente lo sigue o tu hijo es más bien sumiso, es el que le gusta más bien como obedecer y seguir a los demás tu hijo es carismático, es decir, eh, es chistoso, a la gente le gusta hablar con él, si sí, es agradable o es más bien opaco, ¿sí? las personas lo ven como una persona como que no tiene tanto carisma, como, ¿sí? esas son las 10 cualidades humanas o para el emprendimiento y sus defectos, entonces nos encantaría que nos regalaras en la caja de comentarios cuáles son las cualidades que más ves en tu hijo de estas 10 cualidades para el emprendimiento y cuáles serían los defectos que más estás viendo. Nos veremos en el futuro y recuerden, el futuro es libertario.